Hoy recorrimos el Mercado Central para saber si han cambiado los hábitos de consumo en productos que son básicos. Mira, lo que ha cambiado en los hábitos de consumo son las cantidades que la gente compra. Hay gente que compraba un kilo de queso cremoso, ahora compra medio. Eh, y así sucesivamente, ¿eh? depende del poder adquisitivo. ¿Y se ha dejado de comprar? No, en realidad ha dejado de comprar, no. Miraje, jamón crudo... Siempre va aumentando y la gente que come crudo, compra crudo. lo más caro de la fiambrería? Lo más caro es el jamón crudo. Es cosa así, el 4.500 el kilo. 450 los 100 gramos. Eso es una de las cosas más caras. ¿Qué es lo que más ha aumentado en el último tiempo? Todo. Todo. Por semana vos sacas cuenta de la boletas y todo viene con la leche, 7%. Todo producto de... de Así de arco, ponerle todo el 10%, todo, todo aumenta. El pan de miga a está aumentando antes de las fiestas. Toda la semana aumenta. El día a día la gente consume menos carne, ¿viste? por Uno por el tema monetario, ¿viste? Por el tema de la plata, eh, cuando te consume menos la gente la carne. Eh, o sea, se lleva menos, menos carne, se lleva. Por ejemplo, ¿qué tipo de carne ya no se lleva o, o que se lleva menos? ¿Qué cambia por cuánto? Y el asado te lo conviene, no, no te lo llevan entre semanas, te lo llevan más los días al domingo te lleva el asado. Y blanda, permanente, blanda y hueso y molida permanente te llevan. Es lo que más oferta hay ahora en día. O oh, para hacer milanesas, que antes se llevaban, no sé, un kilo, dos kilos, ¿qué pasa ahora? Y ahora te llevan tres cuartos, si son para dos personas medio kilo, te regula mucho. menos eh, Siempre te llevan menos de la mitad, siempre te llevan. Si te llevan un kilo ahora te están llevando medio kilo, tres cuartos te están llevando. ¿Saben porcentaje de caída de ventas? Sí, un 10% tranquilamente ha caído la verdad. ¿Cuánto tiempo? Y lo que, por lo menos acá, en un año, ya ha caído bastante el precio, o sea, la caída de venta de carne. ¿Qué se queja la gente cuando viene a comprar? Y que el, todos los días suben las cosas, que no le alcanza la plata, te viene con lo justo y te viene. Todo lo importado se maneja a precio de dólar y bueno... Eh... Tiene subas, va ajustado al dólar. Por ejemplo, ¿qué es lo, qué es lo más caro de los almendros? Canela en rama, nuez noscada, clavo de olor. Las nueces a partir de 2.400 pesos el kilo, la almendra ha subido bastante. ¿A cuánto está la almendra? Está a 4.000 pesos el kilo. ¿Y a cuánto estaba hace un año? Y hace un año la, nuez, la almendra valía 1.600 pesos el kilo. ¿Qué hace la gente en el momento de comprar? Y compra menos, pero compra porque hoy día ya... La gente consume muchos frutos secos por las dietas, porque es muy saludable, los deportistas, los estudiantes. Pero compra menos, pero se compra algo más económico como pasas, eh, bueno, el maní. Por ejemplo el, acá tenemos las pasas o el maní o la granola, contame granola. algunos precios. La granola vale 1.500 el kilo, la granola especial que trae coco rallado, pasas. Hace un año, ¿cuánto estaban? Y a la granola estaba alrededor de los mil. Sí, la palta se disparó hoy día, subió. ¿Cuánto se... sale el kilo de palta? Y ahora al público seiscientos pesos. ¿Y la gente cuando llega a la verdulería y los precios suben todos los días. Bueno, como que ya está acostumbrada la gente que suba todos los días esto. En esto, bueno, el rubro que tenemos, que también así como sube, baja. Pero ahora están subiendo más cosas que lo que están bajando. ¿Y la gente cómo compra ahora? Sí, consume como puede, pero cada vez menos. Hay que compararlo con un tiempo atrás, digo, ¿lleva por menos cantidad o elige promociones? No, tiempo atrás, imagínate, la gente no se fijaba en los precios, compraba, no medía. Decía, dame esto, dame panada, dame manzana, dame... Ahora no, ahora no, estamos en unos precios y una situación que la gente no le cansa. ¿Qué dice cuando llega acá? Sí, es como todo, que nosotros también vivimos lo mismo. Así como la gente compra acá, yo también compro en el mercado y tampoco los alcanza a nosotros. Nosotros vamos cada vez al mercado y cada vez compramos es más caro. Y cada vez los alcanza menos para comprar. ¿Y las ventas generales cuánto han bajado? Y un 30% fácil.